El 28 de febrero por la noche, la Policía Ministerial detuvo a José Guillermo Arechiga Santa María, ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hecho ocurrió a las 22 horas con 11 minutos, en un domicilio ubicado en la carretera federal Atlixco Izúcar de Matamoros. El 11 de marzo de 2021, Arechiga Santa María salió de la dependencia estatal en medio de un operativo por parte de la Policía Estatal y fue visto públicamente por última vez la semana pasada en una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica, acompañando al el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco. El 3 de febrero, Elsa Bracamontes González, secretaria de la SMT, afirmó que desde su llegada se han presentado cuatro amparos para denunciar a los extitulares de la dependencia sin revelar los nombres. La funcionaria denunció que más de 100 trabajadores fueron dados de baja de la dependencia, mismos que pertenecían a administraciones pasadas y llevaban más de 25 años lucrando con el tema del transporte público.